Bien, hola, hola, ¿qué tal? Estimados seguidores de aldía.com.es. Estamos levantando nuevamente la transmisión en vivo acerca de lo ocurrido en la parroquia Venus del río Quevedo. En estos momentos nos encontramos en el hospital del IES, donde fueron trasladados eh, ya las dos personas heridas. Ya se confirmó, son dos personas heridas que fueron trasladados aquí al, al hospital, eh, Líes, IES, el hospital de Quevedo. En la avenida San Rafael vemos aquí la presencia de la Policía Nacional. Hemos intentado conversar con el coronel del distrito Quevedo Mocache, quien nos supo manifestar que todavía no se tiene muy claro cuál o cómo se dieron los, ac los acontecimientos. Extraoficialmente, de manera preliminar, conversando ya con, un poco con la DINASET, nos supieron manifestar que se trató de una persecución policial a un vehículo doble cabina color blanco y esto eh, bueno, habría originado una balacera a unas cinco cuadras de la avenida Patria Nueva y en la avenida Patria Nueva pues habrían eh, ya eh, parado la marcha del vehículo y se habría ocurrido pues un pequeño choque, ¿no? Se conocen que hay dos personas heridas, es decir, que hubo cruce de balas y estas personas pues ya han sido trasladadas hasta el hospital del IES Quevedo. ¿no? Aquí vemos la presencia de la Policía Nacional, todavía no llegan familiares, se conoce que las personas heridas están estables, que no, que no se encuentran en una condición grave, Y mientras tanto, la Policía Nacional pues se encuentra eh, haciendo las averiguaciones. Se dice que se recogieron indicios balísticos en la zona, que se verán como evidencia, ¿no? Para que todo esto alimente la investigación y empiece pues un, eh, un tema procesal, ¿no, amigos? Es la información que tenemos a esta hora. Aquí ya vemos la presencia de la Policía Nacional. Lamentablemente, el coronel dijo que todavía no puede dar declaraciones del caso debido a que eh, aún es un poco confuso cómo se dieron... Las circunstancias se conoce que todo empezó con una un operativo policial, una persecución policial y que tras eso pues se habría eh, originado pues también la balacera, entre ellos también los dos heridos. ¿no? Se confirmó que ya son dos personas heridas que se encuentran en el hospital eh, y es Quevedo y que están en condición estable. No amigos, Esa es la información que tenemos a esta hora en el Cantón Quevedo, aquí en el hospital. Ies el hospital del Ies de Quevedo, ¿no? Por el momento es lo que podemos informar, manténgase atentos a nuestras plataformas digitales al día, y nuestra plataforma web www.aldia.com.es donde estaremos eh, informándoles a ustedes más detalles de este acontecimiento, ¿no? Gracias a Dios no hubo muertos, no, sabemos que hubo eh, estuvo el cargo de medicina legal, también que participó en la persecución pero eh, nada más es lo que se conoce de manera preliminar. Dos personas heridas aquí en el Cantón Quevedo a causa de una balacera que se habría originado por una persecución policial. Es la información preliminar que se conoce. Hemos conversado también con, con los moradores, obviamente por el temor a represalias, a, a, a, bueno, temor ¿no? de, de, de, de muchas cosas, de hablar del tema de la violencia, pues no quisieron dar mayores detalles, pero sí informaron que se escucharon algunas balas cuando ya estaban haciendo eh, sus rutinas, ¿no? sus temas de, de vivienda, qué hacer, escucharon pues, algunas balas cuando eh, vieron el tema de que el vehículo pues, había, se había chocado contra uno de los eh, aceras que se encontraban en la avenida Patria Nueva. Amigos, esa es la información que tenemos a esta hora. Gracias por estar conectados, nos vemos en una próxima ocasión.